Llevo cuatro años en este asociación. La organización llevo desde los 11 años. Aquí llevo seis o siete meses más o menos. No tengo muy claro el tiempo porque aquí se me va volando. Ya son siete años. Seis años, ¿no? Eso hace 14 años ya? Eh, Empecé el año pasado. Desde 2008. Y digo, pues apúntame, ¿sabes? La cosa era hacer algo, no estar en casa porque estaba. Vamos, que me daba algo. Soy una persona muy activa y no me gusta estar quieta. Necesitaba gente con quien compartir lo que vive todos los días, el calor familiar y saber lo que los demás tienen, ¿no? Y ver a la gente que se encuentra en la misma situación como yo. Sí, bueno, empezar de cero y porque tenía, mi madre tenía miedo de, de un futuro que, que pasara con, conmigo cuando ella no esté, ¿no? Estaba en casa todo el día y, y mis padres pues no sabían qué hacer conmigo. No sabía que, ni, qué, ni qué era ni, ni, ni, ni para qué era. Pues, sé que era para personas con discapacidad. Pues eh, yo esperaba un, una persona pues, normal como nosotros y esta chica era así, porque me decía, tú dime. ¿Cómo te gusta que te hagan las cosas y yo te hago así? Pues sobre todo, digamos que compañía y pasar buenos ratos y, y bueno, ya mmm, también aprender, ¿no? Porque siempre tenía ese chip de que era esto del mundo scout y bueno, pues, pues a, por eso mismo me acabé, acabé metiéndome. Si pues me imaginaba, eran profesionales que es tu trabajo, me, me imaginaba eso y encontrar el calor humano. Y allí encontró lo que yo quería. Encontré mucho más. Personas que me acompañaban, que eran mis monitores y mis monitoras, que, que poco a poco ya no solo me acompañaban en esos sábados, en esas salidas que hacía, ¿no? Pues eh, me acompañaban en un montón de cosas y aspectos de mi vida fue algo que verdaderamente me sorprendió y me sorprendió gratamente personas voluntarias que lo que hacían era ir a las casas para dar clases a los que no podíamos incorporarnos a la a las escuelas institutos etcétera eso me dio la oportun, la oportunidad de esco, escolarizarme para mí fue un, un cambio vamos enorme porque con mis miedos con yo no, no como no salía de casa prácticamente, oh, ¿y, cómo, y cómo va a ser y cómo tal. Me acuerdo del primer día, me acuerdo mucho. Sí, perfectamente. El primer día, pues, que quedamos para entrar al piso. Estaba ahí Manuel, que es un compañero de piso. Bueno, los otros dos con los que iba a convertir piso. Y la impresión así fue buena. Chavales simpáticos y eso. Parecían tranquilos, majos. Estuvo bien. Sí, vine y me acuerdo que me dijeron: pinta lo que quieras, tú déjate llevar. Y me acuerdo que empecé a pintar eh, casas de color negro. Y cucuruchos que parecían lavadoras. Ahora me siento muy contenta, cuando no vengo es que lo echo de menos. Y ha venido profesora, me preguntaron algunas cosas que no, no me recuerdo. La manera que te recibe, la manera que la mujer estaba dispuesta a escucharte, la manera que tomaba cuenta de lo que sabía, lo que necesitaba, es lo que me chocó en primera vista. Hombre, pues, eh, pues eh, el, el trato que el, el, la amabilidad con la que te, te trataron, y eso, eso, eso, eso sí, la verdad que sí me gustó. Amabilidad con la que te, eh, nos trataron, vamos. Esa cercanía que tenían los monitores y ese tacto que, que tuvieron con, con los chavales, ¿no? con todos los que estábamos en ese momento. La gente. Lo simpático que era la, la, la chica que vino a mi casa. Pero lo que más me gustó, pues que al ver de nuevo a Hathi, sabía que tenía una puerta abierta para muchas cosas, un apoyo, que hace tiempo que la dejé de ver y la echan falta. Entonces sabía que iba a estar apoyada por gente, por un grupo de amigas y... Vamos, me gustó todo, todo. Yo iba un poco a la expectativa, iba un poco también con miedo, demasiado nervio. Eh durante todo el día porque todo era nuevo. Vienes un poco como asustada. Y el primer día pues fueron abrazos, olas y como mm. ese calor, ¿sabes? y Entonces al otro día vine como con menos miedo, con más gusto. Estoy muy nerviosa porque yo decía Holly, una mujer desconocida en casa, no sé cómo lo va a tomar mi marido y yo misma porque no la conozco de nada y, y, y claro, Igual le digo cómo me gustan a mí las cosas y a ella le parece mal que le mande. Y me sentía que no soy solo y que el mundo no es siempre una jungla. El primer día, cuando se fueron, me di cuenta de que por primera vez, o casi por primera vez, era feliz.